Ante todo, mis estimados hermanos, un saludo, un feliz sábado y es un gozo para mí en esta ocasión poder dirigirme a la comunidad de fe, al pueblo de Dios, la iglesia. ¿Cómo están mis hermanos en esta tarde? Los pocos que están aquí reunidos. Me da mucho gusto tenerlos y vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Un saludo también. Para todos los que están detrás de sus dispositivos, o en el canal 70, en el canal 89, canales de cable y de estel con los que en la región citrícola nos ven nuestros hermanos y el público en general. Y a todos nuestros hermanos esparcidos en todo México y más allá de nuestras fronteras. ¡Qué gozo! Para mí los cultos de viernes por la noche es, es un culto familiar pero también me parece que escucho el shofar en el desierto que los sacerdotes tocaban anunciando al pueblo de Dios, el Señor se acercaba a su pueblo de una manera especial. Igualmente espero, mis hermanos, que nos nosotros, que hayamos venido a esta casa de oración o los que estén adorando en sus diferentes dispositivos, que se sientan atraídos y gozosos por la presencia del Señor en sus vidas. Les animo a tomar en sus manos la palabra de Dios porque la vamos a estudiar. Los cultos son para escuchar la voz de Dios y encontrarnos con el Señor. Y también, mis hermanos, es una linda oportunidad, no solamente para tener un encuentro con Dios, sino para reunirnos como pueblo que espera la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tema tiene como título gratitud y generosidad. Se define a la gratitud como un sentimiento que nos obliga a apreciar, a estimar un bien que se nos ha hecho o que se nos quiere hacer y a corresponder a ese hecho. Así lo definen los diccionarios. Pero a veces es mejor ilustrar las cosas. Un médico en el país de Finlandia, eh, un día de domingo por la mañana salió con su bicicleta. Y ustedes saben, esos que les gusta rodar, pues ruedan y ruedan y ruedan y rodó. Y dijo, bueno, ya es tiempo de regresar. Y entonces, pues, dio media vuelta, y ahí viene de regreso, y se sintió cansado a cierta altura de su rodaje, y le dio un poco de sed, y miró por allá, un sendero que guiaba a una casa de campo. Así que se dirigió, llegó y les dijo, tengo mucha sed, ¿me regalarían un vaso de agua? Una señorita campesina le atendió. Y dijo, espere un momento. Y regresó la campesina, esa señorita, con un vaso grande de leche bien fresca. el médico lo tomó, lo agradeció, dijo, muchas gracias, yo esperaba un vaso de agua. Esta, este vaso de leche me reconfortó. Y siguió su camino. Pasado un tiempo, la mamá de esta niña allá en el campo enfermó, muy grave. Al punto que tuvo que ser llevada al hospital y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Ellos no tenían muchos recursos financieros y estaban preocupados ahora, ¿cómo iban a pagar esa deuda? Ustedes saben cómo son las deudas, ¿verdad? Y, y, y no sé por qué los futbolistas y los médicos cobran muy caro. ¿verdad? Por el trabajo que hacen. Uno por meter en un rectángulo una pelotita y los otros por abrirnos, es un dineral. Y ellos estaban preocupados. ¿Cómo vamos a pagar la deuda? Juntaron todo lo que tenían, fueron a la, a la administración, porque ya iba a salir la señora que había sido operada, y estaban nerviosos. Bueno, vamos a hacerle un arreglo para el resto que nos quede pagarle. Y cuando estaban ahí en la administración para pagar, recibieron una nota que decía, no se preocupen, todo está pagado, muchas gracias, tan solo por un vaso de leche fría. Qué actitud de gratitud, ¿no es cierto? Qué lindo, ¿no? Gratitud. La palabra de Dios nos dice, estimados hermanos en Colosenses 3, 15 al 16 que se leyó en la lectura bíblica, Colosenses 3, 15 y 16. Y la paz de Dios gobierne vuestro corazón a la que fuisteis también llamados en un solo cuerpo. Y sed, ¿qué dice su Biblia? Sed, ¿qué? Agradecidos, hermanos que están aquí. No importa que tengan el cubreboca. Díganlo. Y sed, ¿qué? Agradecidos. ¿Qué bonito se oyeron? ya me hacía falta escucharlos así siempre he estado predicando por Zoom y sed agradecidos sigue diciendo la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros enseñando y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría y dice cantad a Dios salmos e himnos y canciones espirituales con gratitud en vuestro corazón ¿con qué? ¿gratitud en qué? en vuestro corazón, la gratitud, parece ser algo un poco escaso, no solamente en nuestro tiempo, sino aún en el tiempo de Jesús, ustedes se recuerdan que una vez vinieron 10 leprosos para ser sanados, Jesús no les preguntó de qué afiliación religiosa eran, de qué partido político, no mandó a los, a, que vinieron los reporteros a, fo, a tomar fotos, no, Simplemente ellos vinieron porque estaban leprosos, el maestro los vio y les dijo vayan al templo, presenten y serán sanados. Dice el relato bíblico y mientras iban al templo, donde los médicos de aquel tiempo declaraban si eran sanos o no, quedaron ¿qué? sanos de su lepra. ¿Cuántos dice la Biblia que regresaron a darle las gracias? ¿Cuántos hermanos? Uno. Uno. Así que parece que el porcentaje de agradecidos en este mundo, de cada 10, uno es el, que, es el que agradece. Por eso en esta noche, mis amados hermanos, quiero proponer proponerles o proponernos estudiar ciertas razones por qué nosotros debemos ser agradecidos a nuestro Dios. Y para ello quiero invitarles a que ustedes busquen en San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. San Juan, capítulo 2, 12, perdón. San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 11. Este Evangelio de San Juan siempre me parece muy interesante porque el relato que vamos a leer es uno de los pocos que aparece en los Evangelios sinópticos y también en el Evangelio teológico muy profundo de San Juan. Es interesante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 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de, los, de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? dijo él, y dado a los pobres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 tenemos que leer lo que dice, cómo lo dice San Mateo, cómo lo dice San Marcos, cómo lo pinta San Lucas y cómo lo sintetiza aquí San Juan. ¿Qué razones tenía esta mujer para estar agradecida con el Señor? Y yo encuentro, mis estimados hermanos, que la primera razón es bien interesante y la vamos a descubrir. Esta dama a las damas de la vida galante no se les puede enseñar cómo arreglarse bien. Ellas saben qué arreglarse bien. Así que esta dama se arregló muy bien, tomó su bolsita donde guardaba su dinero y se fue a la tienda del mercader de perfumes. Llegó ante el mercader y le dijo, Señor, quiero comprar en esta ocasión el mejor perfume que usted tenga, el mejor, ustedes saben que la, la, gente, la gente nos usa a veces como nos ve, y el mercader la miró, pues sí, lucía elegante, pero no parecía tener mucho dinero, así que trajo un perfume, lo destapó, le permitió que lo gustara un poquito, y le dijo, este es un muy buen perfume, la dama se le quedó mirando y le dijo, señor, este no es el mejor perfume, yo le pedí el mejor. Pues el mercader se quedó así, el mejor. No me traiga ningún otro, tráigame el mejor que usted tenga. Bueno, dijo el mercader, fue y lo trajo, un frasco de alabastro con esencia pura de nardo y cuando lo destapó y la Magdalena aspiró el perfume, lo tapó. ¿Este es el mejor que usted tiene? Sí es el mejor, entonces lo quiero. El mercader le preguntó, ¿para qué quiere usted este perfume? Lo quiero para la persona que más amo. Bueno, solo que ese perfume es muy caro. Vale 300 denarios. Ella sacó su bolsita y puso los 300 denarios y le dijo: Me lo llevo. Dijo el mercader: ¿Me, ¿me podrías contar cómo es eso de que lo quieres para el que más amas? Y entonces ella le cuenta la historia. En primer lugar, hermanos, ustedes saben que un día la Magdalena estaba en su oficio y llegaron los dirigentes de la sinagoga, la tomaron, la arrastraron por las calles, burlándose, haciendo mofa de ella. Qué bullying, qué nada. Imagínense cómo el alboroto que armaron y la trajeron delante de quién. ¿Delante de quién? De Jesús. Porque no solamente querían... Avergonzar a esta mujer. Querían también probar al maestro. ¿Qué, qué, qué terrible es la gente religiosa. ¿Conocen ustedes a religiosos? ¿Conocen a religiosos? Yo sí. Hay muchos dentistas religiosos. Acá nos vemos muy bien, ¿verdad? Hasta yo me veo bien. Religiosos. Fariseos. Celosos de la ley de la Torá, de lo que está escrito, de nuestra regla de ética y comportamiento. Pero esa gente vino para probar a Jesús. Ustedes conocen la historia, arrojándola a sus pies, le dijeron, esta mujer fue encontrada en adulterio y la ley de Moisés, manda que sea qué, que sea qué, apedreada. No hace tanto frío como para que no puedan hablar, hermanos queridos. Apedreada. ¿Tú qué dices? Qué tremendo, ¿no? En, primera ley, en primer lugar, la ley se decía que debían ser apedreados, pero no solo ella, también el varón. ¿Y dónde estaba el varón? Sí. Así somos los seres humanos, así nos comportamos cuando juzgamos muchas veces. ¡Qué fácil es juzgar! Y Jesús no dijo ni una palabra, se inclinó, dice el, los evangelios, y, y escribió, ¿qué? En la tierra, con su propio dedo. ¿Cuándo más el Señor escribió, se acuerdan? Cuando dio los diez mandamientos. Y cuando Moisés, al mirar ese pueblo se frenado, adorando un ídolo, arrojó esas piedras, el Señor le dijo prepárate otras y volvió a qué, y volvió a escribir, pero ahora está escribiendo, nos dicen los evangelios que cuando, esa gente vio lo que, lo que Jesús estaba escribiendo, uno a uno qué hicieron hermanos, soltaron su piedrita y empezaron a qué, a retirarse desde el más pequeño hasta el mayor, dice los evangelios, esta mujer sabía, que por ese acto en que ella la encontraron, ¿merecía qué, mis hermanos? ¿Qué merecía? La muerte. ¿Qué estaba esperando mientras lloraba? ¿Qué estaba esperando? La primera piedra. Y sabía que después de esa piedra vendrían, ¿qué? Cientos de piedras más para hacer de ella una sepultura ahí. O la arrastrarían fuera de la ciudad y ahí le iban a apedrear. Pero Jesús le dice entonces, ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Qué dijo ella? Ninguno, Señor. ¡Qué palabras tan hermosas! No sé si alguna vez tú en tu intimidad intimidad con Dios has escuchado esa voz. ¡Ni yo te condeno! ¿Qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno. ¿Qué añadió? ¿Qué añadió, mis hermanos? Vete y ¿qué? Y no pegues más. Por eso amaba ella a su Señor, porque la había librado de la muerte. De la muerte física, estaba condenada a morir. Pero su maestro la libró de la muerte física. ¿cuántos de ustedes y yo durante este año que casi está por terminar no hemos sido librados y cuidados por nuestro Dios de la muerte? En algunos momentos fuimos conscientes y en otros momentos pudimos. es probable que seamos inconscientes de cómo la mano de Dios nos libró de la muerte. ¿Es así hermanos o no es así? ¿Verdad que sí? Bueno, en el mes de marzo me dio el COVID y lo que más me dolió, que no solamente me dio a mí, le dio a mi esposita. Pero como ya teníamos la primera vacuna, no nos mató. Dios nos libró, ¿qué? De la muerte. Porque muchos son los que mueren y siguen muriendo y van a morir. Pero mi concuño que también es pastor, casado con la hermana menor de mi esposa, los dos se enfermaron, pero ella duerme en el Señor. Por eso esta noche yo quiero invitarte a que pienses cuán agradecidos debemos estar con Dios que todavía nos tiene en este planeta llamado tierra, enfermo y con muchos problemas. Pero qué lindo es cuando amanece, mirar el sol que se mete por las rendijas de la ventana, escuchar el canto de las aves, el ruido del mundo que comienza el día y que Dios nos da vida y nos da también salud. Dios ha sido bueno con nosotros. Cuando me encuentro con personas, esta, esta noche me encontré aquí con una hermana que la estoy mirando, que cuando nos conocimos no teníamos canas. Ahora nos volvemos a ver de muchos años, pero ya tenemos canas, pero estamos vivos. Porque nuestro Dios a través de su palabra y del Evangelio nos enseña un estilo de vida saludable. Y eso también es bendición mis hermanos. Que muchos de nosotros, desde jóvenes, nunca hemos fumado, nunca hemos tomado, no hemos andado en borracheras ni en francachelas, maridos de una sola mujer. Le dije esto un día a una señora, estaba yo dando el evangelio y le explicaba esto, y se rió de mí, y me dijo, a usted no se lo creo. Bueno, como vio guapo, pensó que era yo muy, no, no, ¿verdad? Nuestro Dios es bueno, porque nos indica ¿Cómo tener buena salud? Y muchos estamos aquí por ese estilo de vida saludable. Gloria a Dios, hermanos. Claro, nos ha librado de la muerte. Ciertamente algunos nacemos con ciertas taras genéticas y nos enfermamos. A mí me apena, mucho, me apena mucho mis hermanos que se enferman de diabetes y de otras enfermedades, muchas veces mortales. ¡Qué pena! Pero aún así, debemos agradecer a Dios. Que más de una vez nos ha librado de la muerte. Y esa es una razón por la cual también nosotros debemos estar muy agradecidos con nuestro Dios. Y entonces, hermanos, encontramos la segunda razón por la que ella estaba muy agradecida con su Señor. Y ahora quiero invitarles a que vayamos a San Juan, capítulo 8, ¿sí?, Vamos hermanitos, abran su Biblia por favor, San Juan capítulo 8, versículo 10 al 11, quiero que lo leamos. Me gusta que leamos la palabra de Dios porque yo creo que la palabra de Dios tiene mucho poder. 8, 10 al 11, capítulo 8, versículo 10 al 11.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 ¿Ni yo qué? ¿Ni yo qué? Ni yo te condeno. ¿Qué más? Vete y no peques más. Interesante, ¿no? Ni yo te condeno. ¿Qué le quitó de encima a ella, mis hermanos? ¿Qué la estaba matando en este momento a ella? ¿A qué es lo que más le tenía temor? ¿Qué la estaba aplastando? No tanto que le iban a apedrear por, su, por, por, por eh, su acto, sino esa carga de pecado que había en su alma. Eso la estaba ahogando, eso la estaba matando, como muchas personas viven así en este mundo. Y ojalá, mi hermano, tú no seas de esos. Porque yo conozco a algunos adventistas, a algunos cristianos muy amargaditos, Conocí a uno que un día tuve que con mucho cariño y amor poner el brazo encima, animarlo, fortalecerlo y le dije mira cambia tu actitud porque lo que tú expresas, lo que tú esparces no es la dicha de conocer un salvador, mi hermano, le dije das la impresión de que el día que te bautizaron, te bautizaron una pila bautismal pero de puro jugo de limón porque siempre hay amargura y agrura en tu vida. Sí, qué pena que algunos cristianos así son. Pero ella le dijo, el Señor le dijo a ella, ni yo te condeno. Tus pecados te son qué, perdonados, no tienes ninguna qué, culpa. Eres salva por gracia. Es un don de Dios, es un regalo del cielo. ¿Cuántos de nosotros agradecemos a Dios, hermanos? Que somos salvos por gracia. ¿Qué dice el Salmo? Quiero que, quiero que ustedes vean ahí un retrato. Yo encuentro este retrato como algo de mi propia vida porque, ah, así lo entiendo. Vayan hermanos, abran su Biblia, acompáñenme, no sean malitos. Salmo capítulo 40, o más bien Salmo 40. El Salmo 40. Vamos a encontrarlo en nuestra Biblia. Salmo 40. Y vamos a leer los, los primeros versículos. Me gusta este Salmo. Dice, Salmo 40. Estoy perdido porque me fui a, a joven, hermanos. Por eso lo jubilan a uno, ¿verdad? <ríe> Pierde uno ciertas facultades. Salmo 40. Me gusta mucho este Salmo. Miren lo que dice el Rey David. Pacientemente esperé a Jehová.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 Qué pintura y expresión de lenguaje. ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos? ¿Cómo estábamos? Perdidos muchos. Ahí, como en un fango. Y de ahí el Señor, ahí nos encontró el Señor y de ahí nos sacó. Y puso nuestros pies sobre roca firme. Enderezó nuestros pasos. Y puso una canción en nuestro corazón de alabanza, de gloria a Dios, porque Él nos ha salvado. Estamos felices por eso, agradecidos al Señor. Y ahora formamos parte de la comunidad de fe y aquí estamos alabando a nuestro Dios. Gracias por los muchachos que cantaron, tocaron aquí, qué lindo. Es bonito ser joven, ¿saben? Es bonito. A todos los que forman parte del culto, mis hermanos que se encargan de, de todo lo visual, de todo. Gloria a Dios porque por su ministerio el Evangelio se sigue predicando. No nos detiene el coronavirus, ni la plaga, porque Cristo viene pronto en gloria y majestad. Y la iglesia tiene una doble misión, preparar un pueblo para la traslación, por eso estamos aquí reunidos. Y anunciar al mundo que Cristo viene, ¿qué? En gloria y majestad. Así que ella estaba muy agradecida con su Dios, con su Señor con Jesús, porque no solamente la salvó de la muerte física, sino también de su vida espiritual, le quitó el Señor la carga de su pecado, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, no se preocupen por esa expresión, y no peques más, porque muchos se quedan dando vueltas y pensando, ¿cómo es eso de que no peques más? ¿Ya no pecó más ella? Yo, me bauticé en 1959, un mes de septiembre, y me dijo también el Señor eso, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Pero me he tropezado muchas veces. No encuentres placer en pecar. Hay una gran diferencia entre pecar con gusto y con alegría. Y pecar con pena, ¿y qué? Y tristeza. ¿No es cierto que te sientes mal cuando de repente alguna vez te resbalas un tropezón ahí? ¡Ay, Señor! Tranquilo. Tranquilo. No trates de salvarte a ti mismo, ve a Jesús. Por eso en esta noche, mis hermanos, quiero invitarles por un momento al ir al pie de la cruz. Y contemplemos a Jesús con sus brazos abiertos. Que desde ahí dice, con voz agónica, Padre, perdónalos. Amén. Por eso ella estaba muy agradecida. Y por eso también nosotros debemos estar agradecidos con nuestro Dios. Porque Él nos quita también, nos ha quitado también, la carga de pecado. Y el año está por terminar. Y nosotros, amados hermanos, también debemos de agradecer a nuestro Dios. Agradecer por su amor y por su cariño. ¡Qué diferencia! Tremenda diferencia con la actitud de los que estaban en aquella cena. Y vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Y vamos a leer ahí qué fue lo que sucedió en el hogar del que organizó la fiesta. El que organizó, organizó la fiesta se llamaba, era un fariseo. Capítulo 7 de San Lucas, versículo 36. A ver hermanos, abran su Biblia, leanlo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 Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Noten, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo a Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, eh, era tan Tan, tan cariñoso el maestro, tan redentivo, no reaccionaba como nosotros, aunque leía los corazones. No ten cómo le dice, le digo, te tengo que decir algo. Y dijo el fariseo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón,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 ¿Lo conoces? ¿Has platicado con tu Dios como Moisés cara a cara? ¿Has visto a tu Dios como Isaías en el capítulo 61 que nos dice, perdón, 60 de Isaías que nos dice? Isaías capítulo 6, hermanos. Isaías 6, los primeros versículos, dice el profeta, en el año en que murió el rey, el rey Josías, vi al Señor sentado en un trono blanco y sus faldas llenaban la tierra nuestra mayor necesidad hoy hermanos santos es tener cada día un encuentro con nuestro Dios por eso les he invitado a venir al pie de la cruz para contemplar a Jesús porque Él tiene el poder de cambiarnos de transformarnos cuando miró a la Magdalena, la transformó, la cambió, hizo de ella una nueva persona, le dio un nuevo valor, le dio a ella la perspectiva de que sus sueños se iban a cumplir y lo más importante, no solamente la libró de la muerte física, sino que le quitó todo sentimiento de culpa que ella podía tener y la revalorizó como persona. Ese es el poder del Evangelio y eso ha hecho también el Señor en nuestras vidas. Y por eso debemos vivir agradecidos con nuestro Dios. Este es el mes de la gratitud para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo, o por lo menos en la División Interamericana. Me han invitado a dar semanas de gratitud en diferentes lugares estos días. Hemos hecho un poco nuestra parte. Y también me pidieron estar con ustedes en esta noche para pensar en las razones por las cuales debemos agradecer al Señor. Al que se le perdonó mucho, ¿qué dijo el Señor? Es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque ama qué? Ama mucho. Y al que se le perdona poco, ¿es qué? Porque ama poco. ¿Cuánto amas a tu Señor? ¿Lo amas? ¿Lo amas? ¿De veras lo amas? ¿Conoces a tu Señor? Por eso el mayor milagro que Jesús hizo en esta tierra no fue resucitar a Lázaro de la tumba. Porque solamente dijo Lázaro ven fuera y Lázaro salió. El mayor milagro fue, es el milagro de la Magdalena. Por eso Jesús dijo en los cuatro evangelios, lo registra donde quiera, perdón, San Mateo y San Marcos nos dicen, donde quiera que este evangelio se predique, se ha de contar el acto de esta mujer. Qué cosa tan hermosa, ¿no hermanos? Y en esta noche, aquí estamos también agradecidos. ¿Por qué más? Estaba ella agradecida, porque como hemos visto, amaba a su Señor. Les quiero invitar una vez más a leer San Lucas, capítulo 7, 44 al 47. San Lucas, capítulo 7, 44 al 47. Leamos la Biblia, mis hermanos. La Biblia tiene un poder transformador, por eso me gusta siempre usar la palabra de Dios cada vez que me dan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 Y fue al mercader y pidió el mejor perfume que tenía, el más caro. Porque lo quería para la persona a quien ella más amaba. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto? Yo te quiero invitar en esta noche a que pienses y medites. Mi querido hermano, mi querida hermana, joven, señorita, no importa quién seas. ¿Cuánto amas a tu Señor? Así que, cuando ella hizo este acto, hubo reacciones entre los comensales. ¿Qué pensó el hospedador, el que organizó la fiesta de Jesús? Si este fuera profeta, ¿qué? ¿Sabría que esta mujer es qué? ¿Qué? pecadora ¿y quién era él? un leproso que Jesús había sanado la lepra era consecuencia de una vida disoluta de una vida pecaminosa él era un gran pecador había sido tocado por el Salvador y sin embargo tan cerca de él y no lo conocía y no lo amaba como lo amaba esta pecadora tengamos cuidado en nuestra relación con el Señor estimados hermanos ella amaba mucho a su Señor ¿Y qué dijo Judas y los discípulos? ¡Qué desperdicio! Este dinero se hubiera invertido para darlo a los pobres. Judas era ladrón, dice la Escritura. Y los demás discípulos se unieron a su opinión. Ah, mis hermanos, por eso Jesús les dijo, a los pobres siempre los tendréis. Pero a mí no. No dejes que pase Jesús. Invítalo, abre tu corazón para que él entre y haga ahí morada, cuando toca la puerta como dice Apocalipsis 3.20, mi estimado hermano, el mundo sigue su marcha, no importa de coronavirus, tan pronto un poquito hay sosiego, los hombres vuelven a sus mismas andanzas, a su misma ruta estadios llenos, bares llenos, casinos llenos, supermercados llenos, las calles llenas, todo el mundo corre en un mundo horizontal, en un mundo materialista, en un mundo consumista, en donde lo que hay que hacer es trabajar, tener dinero, gastar, entretenerse, dormir, y otra vez trabajar, y otra vez gastar, y nadie levanta la mirada al cielo para decir Señor. Y muchos de nosotros si vamos a la Canán celestial, si nuestro Rey y nuestro, nuestro, nuestra ciudadanía es en los cielos, hermanos, tenemos que vivir mirando hacia arriba, no hacia abajo, no hacia el horizonte. Yo les quiero animar en esta noche, con mucho cariño y amor, a que decidamos, de una vez por todas, comprometernos con el Señor, a expresarle nuestra gratitud. Empieza un nuevo año, te dieron un nombramiento, mi hermano, que me estás oyendo, donde quiera que estés, cumple con tu ministerio, si eres director de actividad misionera, director de escuela sabática, ayudar a las dobles, donde Dios te llame, hazlo de todo corazón, el Señor te va a ayudar para que cumplas con tu deber, si eres un dirigente también. Hermanos, no menospreciemos los mandamientos de Dios, señoritas, jóvenes, no os juntéis en yugo con los infieles, renuncia a lo mundano y a lo terreno, mejor obedece a tu señor porque el salmo uno que aquí se nos leyó sin habernos puesto de acuerdo con el pastor Adonía es una gran verdad bienaventurado el varón bienaventurada la mujer que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores ni se ha sentado en sillas escarnecedores, antes en la ley de Jehová medita de día y de noche será como árbol plantado en aguas corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Somos un pueblo, debemos ser un pueblo agradecido por todas esas bendiciones. ¿A poco no les gusta repetir ustedes el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice hermanos? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te liberará del lazo del cazador, de la peste destructora. con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, ¿qué?, no tengas temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que anda en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Van a querer a tu lado mil y diez mil a tu diesta, pero a ti no van a llegar si el Señor no quiere. Alabado sea el Señor. Por eso debemos vivir agradecidos. Salmo 46, Dios nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea, ¿qué? Removida y los montes se pasen, ¿qué? al corazón del mar y, y tiemblen a causa de su braveza los montes ah mis hermanos Jehová es mi pastor nada. nada me faltará en lugares delicados y me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma gloria a Dios por eso debemos de vivir sumamente agradecidos con nuestro Dios Sí, hermanos nos piden dar una ofrenda de gratitud. Pero esto no es nada, mis hermanos. No es nada. ¿Cuándo le pagamos al Señor? La palabra de Dios es tan linda, es tan hermosa, que el Señor en esta noche, en Proverbios en Proverbios 23, 26, Proverbios 23, 26, nos dice... Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere, mis hermanos? ¿Nuestro qué? Nuestro corazón, porque donde está el corazón está qué. ¿Donde está el corazón está qué? Está el tesoro. Por eso Dios quiere tu corazón. Dios no se conforma con poco. Dios quiere todo de nosotros. ¿Qué dije? Que Dios no ¿Qué? No se conforma con poco. Esto, no importa cuándo pongas, es poco. Pero Dios quiere qué. ¿Qué quiere Dios? Todo qué. Todo de nosotros. Todo. Y todo es todo. ¿Saben por qué, hermanos? Cuando el platillo cósmico pasó delante de Dios, ¿qué fue lo que puso de ofrenda el Señor? Nuestro Padre Celestial, ¿qué puso de ofrenda cuando el platillo cósmico pasó delante de Él? ¿Qué puso en ese platillo? Díganme hermanos, a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto dio el cielo? ¿Cuánto dio el cielo? Todo. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros dar todo? ¿Quieren dedicarse, mis hermanos, esta noche al Señor? ¿Quieres hacerlo? ¿Sí? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres dedicarte al Señor? ¿Te quieres poner de pie para decirle, Señor, aquí estoy, mi corazón, me entrego, te doy todo, tú mereces todo? Bendito sea Dios. Hermano, tú que estás allí, sentado en tu sofá, quizá en tu camita, no sé cómo estés, Quizás reunidos ahí, escuchando el mensaje, si sientes que el Señor te ama, si tú lo amas y estás agradecido, también te invito a que te pongas de pie y nos dediquemos al Señor en una oración que voy a elevar al Señor, porque yo también deseo comprometerme con mi Señor. Oremos. Bondadoso Dios y Padre que estás en los cielos, el, un, el único digno de recibir honra y gloria porque tú nos creaste. Porque tú hiciste el universo y a nuestras propias vidas y nos das sustento cada día. Como dice tu siervo el apóstol San Pablo, en ti nos movemos y somos y existimos. Gloria a tu nombre. Esta noche queremos al meditar en tu palabra y mirar la vida de María Magdalena. La que estuvo al pie de la cruz mientras tú eras crucificado la que su corazón fue herido por cada vez que escuchaba un golpe que traspasaba tus manos y tus pies esa mujer que vio cómo de la corona de espinas corría la sangre de tus sienes Señor esa mujer que arriesgó su vida porque estaba al pie de la cruz ayúdanos a nosotros en este mundo de pecado a vivir de esa manera contemplando Jesús mirando al Señor que dio todo por nosotros y a veces somos tan simples y tan cortos para darle al Señor lo que Él pide de nosotros por eso en esta noche rendimos a ti nuestro corazón y como ella un día danos el gozo que ella tuvo de escuchar la voz del resucitado la primera que lo vio la primera que anunció, Él no está muerto, Él vive, ha resucitado. Y así nosotros también, Señor, muy pronto, cuando suene la trompeta, seamos transportados para vivir contigo por la eternidad. Y Mientras estamos en este mundo, ayúdanos a ser agradecidos. Oramos a ti en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Pueden sentarse, hermano.